2. Identify the irregular forms with the first personal pronouns in singular I, yo. 3. Identify the regular conjugation of the verbs ending in ser with the rest of the personal pronouns. Nuestros objetivos en español. Al final de esta lección, tú podrás...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 Verbs ending in SER. Remember the rule. The following verbs change the letter C to ZC before O and A. 1. Adormecer 2. Agradecer 3. Aparecer 4. Complacer 5. Conocer 6. Crecer 7. Desaparecer, 8. Establecer, 9. Merecer, 10. Obedecer, 11. Ofrecer, 12. Parecer, 13. Permanecer, 14. Pertenecer, 15. Vencer, 16. Convencer,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 Explicación gramatical, verbos irregulares terminados en ser. El tiempo presente en español.